¡La verán, Con todas las bombillas en su lugar, este pequeño atomizador está listo. <risa> ¡Ese era mi tío, pan! El hombre más intoxicado que he conocido, ¿sabe, niños? Mi tío proporcionó un pequeño servicio que ayudó a toda la comunidad. Él me enseñó que todos añaden algo importante a la imagen. Ah, igual que cada uno de los niños vieneses es importante en los niños cantores de Viena. Ah, sí. Ahora su tarea es buscar entre su familia y filmar a uno de sus parientes trabajando. Para mostrar cómo contribuyen ellos. Como pueden ver, el trabajo de mi tío era muy, muy importante. Querrá decir... ¡Aburrido! Grabaré a mi prima Nora. Es percusionista de la Sinfónica de Hazelnut. Si no pueden apreciar el gran valor de un triángulo, están perdidos en un mar. Yo filmaré a mi tía Katy. Es parte de un equipo de carreras de autos, el olor del aceite, el rugir de los motores, alabado seas tú, oh chispa tan encantadoramente encendida. Supongo que esos trabajos son buenos si les gusta elegir de atrás de la cortina de la vida. ¿A quién filmarás que es tan notable es su trabajo? La ciudad es Hazelnut, la ciudad desnuda, crimen y violencia sin control. Un hombre mantiene esta guarida de decadencia bajo control. Es mi tío. Se llama Jojo. Es policía. Robo en progreso en el centro. Sospechosos aproximados. <risa> Me alegra que estés atrás. Esto podría ser peligroso. Sujétate. 184 en la cuarta y el cambio. ¡Lo tengo! Sorgos mutiladores han llegado a la atmósfera de la Tierra con hambre de piel humana. ¡Cambio! Necesitaré ayuda en eso. Ahora vámonos. Pepi, estás asustándome de nuevo. Tranquila, no te derritas, granizo. Niñas, ahora no. Mm -hmm. Hola, Peperán. ¿Por qué te sientas atrás? Me protejo del peligro de este modo. ¿Peligro? <risa> Toma una rosquilla. Mm, trigo integral con una cubierta glaseada. Bueno para ti y para mí. Gracias. ¿Qué emocionantes proezas policíacas haremos primero? Lavadores en seco del centro requieren su presencia, a cambio. Oh, sujétate. ¡Ojo! Oh, oh, me alegra que hayas llegado. ¿Dónde están los ladrones? Oh, oh, oh, ladrones. Oh, oh. No, Debbie no cree en los relojes, así que no abre el negocio hasta que yo vengo a saludar. Mm, ¿Ves lo bien, almidonadas, que están estas camisas? Crujen. Mm, ¡Oh, no! ¡Un posible 729! ¡Bien! ¡Un 729! ¡Oh, muchas gracias por salvar al señor Tiffy! <risa> una pizza de queso de soya! Oh, ¡No hay de qué, señorino Innocenzi! ¡Excelente! ¡Bien, adelante! <risa> ¡Un poco atrás! ¡No, no, no! ¡Adelante, adelante! ¡Alto, alto! Uh, uh, ¡Un poco adelante! Oh, ¡Oh, no! ¡Ese es mi pie! ¡Atrás rápidamente, por favor! Dos perros calientes de pavo con chile, papas fritas y dos sodas de soya. Mm. ¿Entonces no vamos a hacer nada emocionante hoy? Oh, sí, <risa> tenemos que ir a la jefatura a llenar estos informes y... <risa> Pepi, no le digas a los otros, pero te dejaré usar mi nuevo sello de tinta. Oh. <risa> ¡Digiti, ven aquí! ¡Al fin, un poco de acción! ¿No eres indiscreta? ¡No! ¡Es un drama humano! ¡Mira este informe! ¡Estás holgazaneando! ¡Ya no tienes control! ¡Estoy cansado de defender tu trasero ante el comisionado! ¡Faltan tres días para mi retiro y no quiero que nada me lo arruine! Ajá, nah. Entendido. Por cierto, ¿cómo están sus hijos, jefe? Bien. Kyle ya usa bicicleta y Maggie es tan linda como un botón. Escucha, ¿quieres que nos detengamos a comprar un helado? No, gracias. Pepper ¿hay algo que te moleste? ¿Acaso no te gustó tu día con la policía de Hazelnut? No digas nada, herirás sus sentimientos. Es que creí que tu trabajo iba a ser más emocionante e importante. Los policías en la televisión afectan la vida de las personas. Lo que hiciste hoy parece tan... poco importante. Ja, ¿Para qué me molesto? Pepi, escucha. Las máquinas tienen muchas partes. Si falta algún tornillo o tuerca, toda la máquina se avería. Y oye, yo soy una tuerca muy importante en la máquina de Hazelnut. Uh -huh. ¿Eso? Gracias a sus esfuerzos en la sala de urgencias voy a vivir. Nunca lo olvidaré. Siempre estará en mi corazón, doctor. Oh. Pepi. Estuve despierto toda la noche pensando en lo que dijiste. Y tienes razón. Necesito ir a otra parte donde haga la diferencia. Así que me voy a Reno, donde estaré de incógnito para evitar las apuestas. <risa> las apuestas ilegales, claro. ¿Qué? ¿Qué pasará con la tía Jenny y con Ed? Oh, enviaré por ellos cuando me instale. Has cambiado mi vida para mejorar, Peperán. Gracias. Entonces... ¿Jojo tomó el tren de medianoche a Reno? ¡No puedo creerlo! Yo tampoco lo creía al principio, pero entonces me di cuenta de que aquí estaba desperdiciando su talento. De haber estado conmigo ayer, entenderían de qué hablo. Fue de lo peor. Primero, saludamos a una mujer en una tintorería. Oh, creo que no es hora de abrir el negocio. No he visto a Jojo. Oh, bueno, seguiré jugando. ¡Deprisa! ¡Abran! ¡Abran! Justo cuando pensé que no podía ser más aburrido... Ayudamos a bajar al señor Tiffy de un árbol. Y para finalizar, ayudamos a un anciano a estacionarse durante un millón de años. Estoy segura de que mi película será la más aburrida de toda la clase, pero es un precio pequeño por la felicidad de Jojo. ¿Qué está pasando? ¿No entiendes? Ahora que Jojo no está, ya no hay ley ni orden aquí Gracias a ti Pero no fue mi culpa, está ayudando ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo, Pepper? Pero estaba desperdiciando su talento y... ¿Dónde está el jefe de la policía? ¡No he hecho una ronda en 20 años! ¿Qué uso? ¿Qué digo? ¡Me retiro en tres días! ¿Dónde está Digiti? ¡Yo quiero a mi mamá! ¡Vaya zapatos gratis! ¡No pueden hacer eso! ¿Pero por qué no? ¡No hay nadie que nos detenga! ¡Bien hecho, Peperana! ¡Anotaste un gol! ¡Eso es lo que esperan! <risa> ¡Pero esperen! ¿Ustedes qué hacen? ¿Muchachos? ¡Muchachos! Si no los vences... Me siento como la risca y malhumorada Madame de Farge Vive la revolución! ¡Regla de multitud! <risa> ¿Qué has hecho? Ahora Jojo se ha ido y jamás volverá la anarquía y los desastres naturales concentrados en Hazelnut han sacado a la Tierra de su órbita. Estamos siendo absorbidos por un gigantesco hoyo de gusano. Es una tuerca necesaria! ¡Toda máquina necesita tuercas! Linda, son las 3 de la mañana. Tienes un trabajo significativo y emocionante que afecta la vida de las personas y es extremadamente importante. Y nunca te vayas a reno, ¿me oyes? Uh, de acuerdo. Aquí le dice a Abe que gire los neumáticos y que vaya hacia atrás despacio y está listo. Él, amigos míos, es mi tío Jojo. Es parte vital de la comunidad, del pueblo, del mundo.